Una de las primeras festividades que celebramos los mexicanos a inicio del año es la partida de la famosa rosca de reyes. Pan que además de ser delicioso contiene una historia de diversas culturas. El primer antecedente lo encontramos en la época del imperio romano, en las celebraciones que se dedicaban al dios Saturno, donde se solía ocultar una moneda o dulce dentro de un pan con forma redonda. Quien encontraba alguno de estos objetos era llamado rey por un día. Tras la adopción del cristianismo por parte de las naciones europeas, muchas tradiciones paganas fueron adaptadas a esta religión y la partida de este pan pasó a ser parte de las tradiciones representativas de la Navidad, es decir, del nacimiento de Cristo. La primera versión de la Rosca de Reyes se ubica en la Francia del siglo XIV, en donde no muy alejado de la tradición romana se ocultaba en el pan una haba. Después la tradición migró a España en donde se recargó de elementos simbólicos a propósito de la historia de los reyes. En la actualidad hay varias maneras de realizar esta celebración en diferentes partes del mundo. En Francia, quien encuentre el haba escondida en la Galette rois se gana la corona de cartón que acompaña normalmente a este postre. Para el roscón de reyes en España, aquel que encuentre el objeto escondido deberá pagar el costo del famoso pan o tendrá muy mala suerte. Y en México, aquella persona que saque el muñeco deberá invitar los tamales el día de la candelaria. Aquí las roscas van desde la tradicional hasta las rellenas. Y desde el mes de diciembre ya podemos observar a gente en busca de la mejor y más rica rosca de reyes. La receta para prepararla es muy importante, ya que una tradicional rosca es muy sencilla pero laboriosa. Todo comienza desde su forma, que se consigue con ayuda de un rodillo y una superficie previamente narinada, para formar un rectángulo que al calor del horno se convertirá en un óvalo. La rosca es adornada con mantequilla mezclada con azúcar, tiras dulces que representan a los tres reyes magos que llegaron al nacimiento de Jesús. Los frutos deshidratados como guayaba, cereza, naranja, limón e higo, hacen alusión a las joyas de vibrantes colores que llevaban incrustadas en sus coronas Melchor, Gaspar y Baltasar. Mi padre trabajaba antes ajeno en panadería y nos llevaba a trabajar. Hasta que encontramos aquí un señor, nos traspasó el negocio hace muchísimos años, casi 60 años aquí. De niños cargando canastos, mi hermano el mayor, yo, andábamos cargando canastos así en la cabeza y ofreciendo nuestro pan, vendiendo nuestro pan hasta que pudimos mejorar un poco la panadería, abrimos un expendio y gracias a Dios ya nos fue yendo un poquito mejor y ya no nomás elaborábamos eh... La tortita sin otro tipo de pan, el pan de dulce, en la temporada de hojaldras, hojaldras, de las roscas como ahorita que viene también. El simbolismo del muñeco dentro de la rosca se remonta a un momento histórico que tiene que ver con el Día de los Inocentes. Celebrado en México el 28 de diciembre, que rememora según la tradición católica, el día en el que el rey Herodes ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años que vivían en la ciudad de Belén, en busca de aquel al que llamaban el rey de los judíos. Razón por la cual el niño que representa a Jesús se oculta en la rosca. Desde que era pequeña, mis padres me, me enseñaron a celebrar ese día con gran alegría, con gran ilusión y ahora con mi hija, pues lo seguimos celebrando en grande. A mí lo que más me gusta del Día de Reyes, pues los regalos. Ok, ¿y te gusta comer rosca? Sí, pero que no me salga el niño. A los regalos y que estoy con mi familia. Pues me parece que es una tradición un tanto local, ...y por eso me parece que es importante... ...ya que se ve influenciada por muchas partes... ...o más bien muchas costumbres del extranjero. Eh, soy de Madrid, de España... ...pues en casa lo, mantenemos la tradición familiar... ...de que los reyes vienen por la noche... ...les dejamos entreabierta una ventana... ...ponemos trocitos de pan duro... ...para los camellos y agua... ...y también preparamos para los reyes magos... ...unos dulces navideños y unas copitas de, de vino... ...para que puedan reponer las fuerzas... ...mientras van de hogar en hogar. Al partir la rosca y al que le sale el bebé... ...pues es el niño Jesús y son bendiciones... ...entonces afortunado el que, el que encuentra al, al muñequito... ...como le dicen, ¿no?... ...porque es una lluvia de bendiciones... ...y qué mejor que esas bendiciones sean con toda la familia. Eh, sí, allí lo llamamos el roscón de Reyes... ...y es un roscón que es la masa también redonda u ovalada y lleva fruta escarchada y dentro hay una sorpresa que es un haba y un regalito que suele ser una figurita relacionada con la navidad eh, el, al, a la persona a la que le sale el haba tiene que pagar el rosco y a la persona a la que le sale la figurita pues se queda con la figurita eh, sobre todo yo creo que reunirnos y estar en familia eh, conviviendo y, y finalmente sí transmitirle a los hijos la, lo que no se pierda toda esta tradición. ¿Le ha salido el niño? Sí, muchas veces. ¿Y cumple con los tamales? <risa> no, casi no. <risa> pues hoy en día que nos invade Santa, Santa Claus <risa> eh, eh, por todos sitios, porque en España ya es muy muy fuerte la, la tendencia que hay, pues yo creo que es importantísimo mantener nuestras... ...tradiciones cristianas... ...y el sentido que tiene el, el que los reyes magos hicieran un, ...una adoración al niño, le llevasen unos presentes... ...y mantenerla con nuestros hijos me parece fundamental... ...porque nosotros no tenemos nada que ver con... ...con Papá Noel. Es artesano, no me aburre lo que hago... ...al contrario, trato de hacer otras cosas... ...mucho mejor... ...para no estancarme lo mismo, de hacer las mismas... ...piezas de paz... ...nosotros... En los maestros, bizcocheros y franceseros, hacemos como los chefs. Cada, cada, cada maestro tiene un toque, no sé cómo, no sé. Pero tenemos un toque, cada maestro, el sabor del pan. Para mí, hasta que Dios me preste la vida, yo seguiré bien esta tradición porque no se muere. Es una tradición que no se muere, porque esto ya lo tenemos desde muchos años atrás. Desde que yo tengo uso de razón, que yo nací en 1959, más o menos desde los años 70 esto ha sido, ha seguido, antes hacían mayores cantidades, me muevo yo primero que esta tradición. Más allá del significado de los símbolos, nos encontramos con la reflexión de esta tradición que envuelve la magia de los últimos días de la Navidad y su evolución a través del tiempo nos deja con la oportunidad de seguir reinventando, llenándonos de sorpresa y emoción al partirla de manera cautelosa y en busca de no ser el siguiente que tope con algo en su interior al cortarla. El 6 de enero se ha convertido en un momento perfecto para disfrutar de la rosca de reyes en compañía de familiares y amigos, y claro, de un delicioso chocolate caliente.